A las 11 de la mañana de este lunes fue sepultado el cuerpo sin vida de Sergio Vázquez, el señor de 82 años de edad, que falleció ayer luego de sufrir un infarto agudo al miocardio. Según diagnóstico médico, este lo padeció en el marco de una pelea de gallos. Una de las hijas del hoy Oxiso explica a su padre, padecía de problemas cardíacos. Mi padre se encontraba bien de salud.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 le prevenió el infarto. Vázquez falleció mientras era trasladado al hospital de San Vicente de Paúl para recibir atenciones médicas, de acuerdo con el informe policial. Joaquín Cordero, NTN, su noticiero regional.